la premisa del fin de la historia, con claro ejemplo, la tesis debatida de Uyama que igual nos indica la, eh, el fin de la historia. Profesor, tiene la palabra. Bien, mira, yo creo que hablamos antes, por este récord, de este tema, ¿verdad, Matthew Yo creo que es un debate ya que se ha quedado atrás, ¿no? Es un debate típico del siglo XX, después de la caída del muro, y yo eso lo veo como como poco útil hoy entre otras cosas porque no se trata de, de debatir intelectualmente el tema es que la historia que hemos vivido desde 1989 desde cuando nace la tesis de Fukuyama hasta hoy ha demostrado no sólo que la historia continúa sino que la historia continúa aceleradamente la intención de fondo que había de tipo político e ideológico en el planteamiento de Fukuyama es decir que después de la caída del muro de Berlín, de la desaparición del bloque llamado de, de, en el este de Europa del socialismo llamado real, pues realmente el mundo quedaba unificado pues por alrededor pues de, de, de lo que es el, el, el modo de producción capitalista por a, a emplear una terminología de mis años eh, juveniles y de la democracia como un sistema de de funcionamiento político. Bien, pues se ha demostrado que eso no es así, que el capitalismo está igual o más cuestionado que nunca hoy en el mundo, eh, hago de nuevo referencia a los movimientos de los, de los indignados y porque además la democracia está en crisis y, y hay alternativas de cambio como la democracia participativa que en este momento está funcionando y muy bien y con mucho éxito en Chile que es reivindicada desde muchos lugares, la historia ha seguido funcionando por lo tanto no solo no, es, eh, no, no, no ha terminado sino que eh, que continúa de manera si cabe más acelerada de lo que de, de lo que había podido imaginar en cualquier momento Francis eh, Fukuyama. De hecho, nosotros en Historia Debate, en el manifiesto historiográfico que hemos lanzado públicamente en el año 2001, una de nuestras propuestas era cambiar el debate del fin de la historia, que ya está resuelto, por el debate de los fines de la historia. Es decir, cuáles deben ser los objetivos de la humanidad que le den forma y sentido a todo este movimientos de tipo contradictorio en los que estamos envueltos en este momento. Porque hay movimientos que van a un futuro de progreso, pero hay movimientos que van a un futuro de, de reacción, eh, como ya sabemos. Muchas profesor. A continuación, pasaremos a la segunda pregunta. ...de parte del compañero Jonathan Vera, estudiante de Historia de segundo año de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Medio, tíneros la palabra. Gracias, Mateo. Bueno, mi pregunta sería, en este contexto caótico por la actual pandemia, en donde se pueden tomar medidas extremas que podrían marcar o romper no etapas históricas, económicas, sociales, culturales y políticas, ¿cómo podemos contribuir a que los, a que los ciudadanos de pie logren pensar históricamente... Pues, ¿cómo hacer para que los ciudadanos piensen históricamente? Pues, qué deciros, ese es el gran reto que tenemos. Primero, salir a la plaza pública, los historiadores. Con... Y, y segundo, intervenir en los debates del presente. Eh, y, y tercero, hacer investigación sobre el, el presente este que inmediatamente se hace pasado por lo tanto casi ni da tiempo a investigarlo eh, es porque inmediatamente viene otro acontecimiento que se superpone sobre el que estamos investigando ¿estamos capacitados de hacer eso? bueno pues teóricamente sí siempre y cuando eh, eh, añadamos a nuestra función de trabajar con documentos en los archivos una segunda función y es de estar en el debate actual, aportando nuestras investigaciones y nuestros análisis con visión de, de, de, de, de, de, de, de pasado, presente eh, y futuro. Y yo no sé si en este sentido eh, estamos tan preparados y tan dispuestos, ¿no? porque en general yo veo a veces que los colegas que, que intervienen en el presente lo hacen como ciudadanos como, o como políticos a veces, están en su derecho y, pero pero no como como historiadores que tenemos algo que decir y, y ese, ese es un, un, un terreno que todavía no hemos eh, conquistado cuando se dice se va a crear un equipo interdisciplinar eh, sobre este tema etcétera que normalmente suele tener una dimensión histórica y no no avisan a un historiador es decir pero a lo mejor es que los, los historiadores no se cuentan con nosotros porque nosotros estamos en exceso, digamos, eh, encerrados en nuestros despachos, en nuestros archivos, en nuestras bibliotecas, etcétera, ¿no? o en nuestras aulas. ¿no? Hay que salir a la, a la plaza pública para que la historia tenga un futuro y aportar a los debates de, del presente y a los debates sobre los futuros alternativos pues, en nuestro enfoque de, de historiadores. Estamos en ello y yo pienso que... que eh, triunfaríamos si vosotros en el momento los que lleguéis a dedicaros a la historia eh, sois capaces de, de superar el academicismo que a veces eh, a nosotros pues pues simplemente nos ha agarrotado ¿no? eh, eh, la academia es muy importante pero el academicismo puede ser en un momento dado, un obstáculo para conectar con una sociedad que, entre otras razones, porque esa sociedad es, estamos hablando de universidades públicas, la que a través de los impuestos financia nuestras investigaciones y, nuestras, y nuestra enseñanza. Muchas gracias, profesor, por su respuesta. Vamos a la segunda pregunta de parte de la compañera Alexandra Chino-Pérez alumna de segundo año, la representa la Historia de la Universidad Nacional de Ucrania. Adelante, Alexandra. Okay. Profesor, compañeros, muy buenas tardes. La pregunta que le quiero realizar es si cree usted que en medio de esta idea de progreso buscando la superioridad, para, bueno, la superación para la mejora de la condición humana en varios aspectos, puede también llevarnos a un futuro que aún es desconocido claramente pero negativo y si es negativo, ¿en qué aspectos podría ser? Pues mira, eh, yo he hecho, me he hecho esa reflexión en ese trabajo para un congreso en San Petersburgo sobre los fines de la, de la historia y, y a mí se me ocurrían eh, cinco, creo, fines. ¿no? Primero, eh, el mercado global. Yo creo que transformar a, al ser humano en mercancía es lo, lo peor que nos puede pasar, ¿no? eh, que Eso pf, nos ha llevado a la crisis financiera del año 2008 y, y, y después la propia crisis del Covid, pues, pf, ha obligado a que todas las instituciones, incluso el Fondo Monetario Internacional, que era inimaginable, pues es, eh, lleguen a la misma conclusión que es necesario que, que, que las instituciones públicas gobiernen la sociedad no, no, no los mercaderes ¿no? Y, y en eso estamos, eso era un, un, mal pres, un mal futuro que de momento está no quiere decir que no vuelva pero está dejado de lado después eh, eh, cuando eh, reflexionábamos sobre los fines de la historia en ese momento estaba todavía eh, era muy peligroso el terrorismo islámico y su idea de crear una sociedad basada, basada en, el, en, el, en el islam, como sabéis, yo creo que eso en buena medida está, está también dejado de lado, eh, en parte en este momento, eh, porque el, el terrorismo, la, las derrotas de Al Qaeda del Estado Islámico hace... Que, que, que, que esté bajo mínimos en ese momento, no quiere decir que no pueda resurgir eh, en, el, en el futuro ¿no? pero eh, en definitiva eh, siempre queda el, el problema eh, de fondo de, que, de, de, de la desigualdad social, que en eso todos los especialistas coinciden en que va a, ir, va a incrementarse eh, en el futuro mientras no, no se cambie el sentido de la globalización. Y eso puede ser tremendo, porque cada vez hay los más ricos son más los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Es un, un peligro de fondo que tiene que ver con la estructura de la sociedad actual, la estructura capitalista y multinacional de la sociedad actual. Eh, eh, y que en algún momento fue fundamental para orientar las políticas económicas de los estados. Los estados ha, en este momento se han liberado de esa, de esa presión financiera porque la pandemia les obligó, porque nada nada es se hace si muere la población y, y ha muerto unos 2, 3 millones, pero podían haber muerto muchos millones más. Pero no quiere decir que ese problema vaya a surgir en el futuro. Y después, pues, como gran peligro, también ya, ya lo dije durante la, la, la conferencia, está el el auge de, de, de, la, de la ultraderecha no es exactamente eh, se, se reclaman digamos herederos de lo que fue el fascismo y el, y el, y el nazismo, bueno el nazismo menos aunque hay grupos reducidos ¿no? sobre todo el fascismo ¿no? aquí también vivimos en España y en varios países europeos ese, ese peligro pero lo que más nos impactó es que en Estados Unidos eh, ese, ese nuevo fascismo eh, encarnado en Donald Trump eh, pudiera tener un apoyo eh, electoral mayoritario. No, no olvidéis que Hitler ganó en el año 1933 las elecciones en Alemania y después fue lo que fue. ¿no? Por lo tanto, también existe un peligro de retroceso político a los periodos más negros del, del, del siglo pasado eso ¿cómo se resuelve? pues articulando pues, unas mayorías sociales, unas mayorías de progreso eh, que en este momento eh, no hay mal que por bien no venga pues se pues, pues está logrando incluso eh, en países como Estados Unidos que pasó de Donald Trump a, a, a un presidente como Biden que, que, que, que está aplicando unas políticas de, de progreso impensables eh, eh, en consonancia con la situación dramática que, que ha vivido, que está viviendo todavía la humanidad y lo que venga en el, en el futuro. Hay peligros, pero nosotros tenemos que ayudar a que triunfe la opción de progreso, no la opción de, de reacción, y tenemos que hacerlo desde la histórica, desde la historia, desde nuestra profesión eh, como como historiadores con independencia de lo que además podemos o debemos hacer eh, cada uno de nosotros como ciudadanos. Muchas gracias profesor. A continuación pasaremos ya al siguiente punto que es en sí los comentarios con respecto a los docentes invitados de nuestra casa de estudios. El primer docente es el doctor Santos